¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de su canal de servicio técnico en CCTV. En esta ocasión eh, vamos a ver cómo activar dos cámaras IP de la marca HiLoot. Bien, como podemos observar, tenemos dos cámaras, una tipo bala y una tipo domo. Soportan alimentación POE. Y bien, eh, tenemos dos cables aquí que vamos a conectar las cámaras con un switch que tenemos por aquí de 8 puertos pues es un switch SPOE y bueno pues vamos a, a conectar estas cámaras directamente al switch Bien, perfecto, ya estamos aquí con nuestra computadora listos para poder ingresar a al SADP de HitVision. Bueno, pues vamos a proceder entonces a ingresar a lo que es el programa SADP. Y bueno, como podemos ubicar... Eh, en este caso tenemos lo que es estamos ubicando nada más una cámara en este caso es la tipo Domo es el modelo IPC de 120 vamos a ver IPC de 120 perfecto es esta cámara y la otra es la que todavía no está reconociendo, vamos a ver si podemos hacerle un reset si está funcionando pero no la alcanzamos a ubicar vamos a ver bien primero que nada vamos a activar esta cámara por de mientras y después vamos a ver cómo resetear esa cámara para poder activarla nuevamente va entonces eh, ya estando aquí en la en el programa vamos a seleccionar lo que es la cámara ahí está <coughs> Y vamos a crear un password para que posteriormente podamos sentar ahí. Entonces yo, de ejemplo, voy a poner una contraseña. Vamos a ver si tengo minúscula. ok Nuevamente voy a teclear la contraseña. Ahí está. Perfecto. Y voy a activar lo que es el enable high connect voy a ponerle el código de verificación el código de verificación ustedes lo pueden poner eh, una vez que ya ingresen sus datos correctos le vamos a dar aquí en confirmar y nuevamente vamos a darle aquí donde dice activar con esto la cámara ya eh, prácticamente eh, se está activando Aquí nos va a pedir eh, unas preguntas de seguridad. Yo por favor voy a poner mi nombre en todos. Perfecto. Bien. Ahora en el siguiente paso eh, voy a irme en la parte de aquí arriba donde dice habilitar DHCP para que la cámara... Eh, se activa se active, perdón, en modo de DHCP para que pueda reconocer la red donde esté conectado entonces vamos nuevamente a seleccionar y vamos a poner nuevamente aquí el código de verificación nuevamente ahí está y voy a eh, ingresar la contraseña que pusimos al momento de activar la cámara. Entonces nuevamente voy a poner la contraseña y voy a aplicar los cambios. Perfecto. Ya con esto nuestra cámara ya se encuentra eh, configurada con la dirección IP de nuestra red, como podemos observar aquí en nuestra pantalla. Quedó con la 192.168.0.131 Bien, entonces con esto Nuestra cámara ya se encuentra activada Bien, perfecto amigos eh, Pues, bueno, como pueden observar Ya tenemos activado lo que es la segunda cámara Que nos faltaba eh, resetearlo Entonces vamos a seguir este, con este video eh, Les comentaba que vamos a agregar estas dos cámaras estas dos cámaras IP, a nuestro equipo de DVR de la marca HitVision. Vamos a irnos entonces a la configuración, al web server de nuestra cámara. Vamos a ingresar con nuestra contraseña, usuario y contraseña. <coughs> Bien, ya estamos aquí, el equipo de dos, el equipo de ocho cámaras, ¿no? Perfecto, entonces nosotros vamos aquí a, a la configuración y vamos a donde dice eh, cámara, y después en cámara vamos a ver que pues aquí nos está apareciendo en las ocho cámaras. Y hay una pestaña adicional que dice cámara IP. En este caso vamos a agregar eh, una cámara. Esta cámara ya anteriormente agregada entonces este vamos a irnos a donde dice o añadir vamos a ver y como podemos observar aquí tenemos eh, las dos cámaras que vamos a agregar a nuestro dbr entonces vamos a seleccionar las dos, y vamos a darle en ok, ya tenemos agregado lo que son las dos cámaras, bien, eh, no nos ha parecido que ya estén conectados nuestras cámaras, bueno el procedimiento es el mismo, vamos a dejar aquí tantito el video, y nos vamos a ir a la pantalla principal de nuestro DVR para ver si ya aparecen, ¿Vale? Entonces, regresamos. Bien, perfecto amigos. Eh, ya estamos aquí en la configuración de, de nuestro DVR. Estamos en la, en la pantalla principal de nuestro DVR. Donde dice memoria. Perdón, donde dice cámara. Aquí estamos en cámara. Y posteriormente vamos a irnos a IP de cámara, vale, aquí ya agregamos una cámara, no le alcancé a mostrar ahorita que, no alcanzó a grabar perdón, los pasos que hicimos en este momento, eh, bueno, una vez que ya tengamos la, nuestra cámara aquí apareciendo ya en pantalla, vamos a irnos, vamos a seleccionar una de ellas, vale, y vamos a irnos aquí donde dice editar, vale, aquí nos va a aparecer la dirección IP, protocolo Hit Vision, puerto 1, protocolo automático, nombre de usuario y contraseña. Una vez que ingresemos la contraseña, nuestra cámara ya va a aparecer en nuestro equipo. Perfecto. Le damos OK. Y como pueden observar, nuestra cámara ya se encuentra en línea. Ya se encuentra agregado a nuestro equipo de DVR de 8 canales. En total entonces vamos a tener 10 cámaras con dos cámaras IP. Pues ya con esto nuestras cámaras pues ya van a estar eh, apareciendo. Aquí está. Vamos a poner las demás. Y bueno pues ahí tenemos las 10 cámaras, una, 2, una que está fallando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Entonces, mis queridos amigos, bueno, en este caso, pues vimos cómo activar eh, las cámaras y cómo agregarlas a nuestros equipos, ¿vale? Entonces, con esto los dejo y, pues, no olviden de suscribirse. A nuestro canal compartir este vídeo por las redes sociales suscríbanse compartan y bueno pues nos vemos hasta la próxima y bien pues mis queridos amigos eh, como pueden observar aquí en nuestro la, nuestra pantalla de nuestra laptop en la configuración en eh, vista en directo ya nos aparece las dos cámaras IP y bueno pues ya podemos visualizarlos en nuestro celular Bien, aquí como pueden observar, eh, pues ya aparece en línea, ya están en línea, ahí está, el estado en línea, y bueno, pues es eso es como quedan agregadas las dos cámaras IP de la marca Highloot a un DVR de la marca HitVision, eh, pues hasta aquí, ¿no?